¿Sabías que? Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo dicen que quieren dejar el tabaco. Pero solo el 30% de ellas tienen acceso a las herramientas que pueden ayudarlas a hacerlo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal educativo donde nos esforzamos por brindar la mejor información posible sobre una variedad de temas de salud y bienestar. Si estás aquí es porque deseas dejar de fumar, has venido al lugar correcto. Sabemos que hay muchas opciones diferentes por ahí para ayudarte a dejar de fumar, desde parches de nicotina hasta terapias conductales pero creemos que la auriculoterapia es una de las opciones más efectivas y naturales disponibles. Entendemos que la adicción al tabaco puede ser un desafío difícil de superar, y estamos aquí para ofrecerle una alternativa segura y efectiva. Si estás buscando una forma natural de dejar de fumar y mejorar tu salud en general, te recomendamos considerar la auriculoterapia. Primero, ¿Qué es la auriculoterapia? Es una técnica de medicina alternativa que se basa en la estimulación de puntos específicos en la oreja para tratar una variedad de condiciones de salud incluyendo la adicción al tabaco. Al estimular estos puntos, la auriculoterapia puede reducir los síntomas de abstinencia y disminuir el deseo de fumar. ¿Cómo se realiza la auriculoterapia? El proceso es simple y no invasivo. Un profesional colocará pequeñas agujas en los puntos de acupuntura de la oreja y las dejará durante un corto periodo de tiempo. También pueden aplicar pequeños imanes o estimular los puntos con un láser. En general, el proceso es indoloro y relajante. ¿Qué hace que la auriculoterapia sea una opción tan efectiva para dejar de fumar? A diferencia de otros tratamientos, como los parches de nicotina o los medicamentos recetados, la auriculoterapia no tiene efectos secundarios desagradables y se enfoca en abordar la raíz del problema. En lugar de simplemente tratar los síntomas de abstinencia, la auriculoterapia trabaja para equilibrar la energía del cuerpo y reducir el deseo de fumar. ¿Cómo puede la auriculoterapia ayudarme a dejar de fumar? La auriculoterapia tiene varios efectos positivos en el cuerpo que pueden ayudarte a abandonar el hábito del tabaco. Primero, puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, lo que son comúnmente asociados con la adicción al tabaco. En segundo lugar, puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, lo que puede ser útil para eliminar la nicotina y otros productos químicos daninos del cuerpo. Finalmente, la auriculoterapia también puede mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de bienestar lo que puede hacer más fácil el proceso de dejar de fumar. Muy bien, hasta acá ya aprendiste cómo funciona la auriculoterapia. Ahora es nuestro turno de mostrarte algunos puntos importantes que sirven para el buen desarrollo de esta terapia. Punto Shen Men, también conocido como el punto de la puerta del espíritu. Este punto se encuentra en la parte superior de la oreja y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede ser útil para combatir los antojos de la nicotina. Punto pulmón. Este punto se encuentra en la parte superior de la concha auricular y ayuda a desintoxicar los pulmones y a mejorar la función pulmonar. Punto tronco cerebral. Este punto se encuentra en la parte inferior de la oreja y ayuda a regular el sistema nervioso, lo que ayuda a reducir la ansiedad y los antojos de la nicotina. Punto hígado. Este punto se encuentra en la parte superior de la oreja y ayuda a desintoxicar el hígado y a mejorar su función. La auriculoterapia se aplica en el pabellón auricular, oído externo, donde se encuentra una gran cantidad de puntos que se corresponden con diferentes órganos y partes del cuerpo. La aplicación de la auriculoterapia implica la estimulación de estos puntos mediante diversas técnicas. Ahora conocerás dos de ellas. Quédate hasta el final del video y verás una de las más efectivas para sanar este problema que tanto queremos solucionar. La técnica de acupuntura auricular consiste en la inserción de agujas de acupuntura finas y estériles en los puntos específicos de la oreja. La profundidad de la inserción de las agujas varía según el punto a tratar la técnica utilizada por el terapeuta. Las agujas se dejan en su lugar durante unos 20 o 30 minutos antes de retirarlas. La técnica de la estimulación eléctrica se realiza mediante una colocación de electrodos en los puntos de acupuntura auricular. Estos electrodos se conectan a una fuente de corriente eléctrica y se ajusta la intensidad y la frecuencia de la corriente según las necesidades del paciente. Somos la escuela dirigida por Gabriela Cabrera, esteticista, cosmetóloga, licenciada en terapias naturales, patrocinadora de Flores de Bach, y es la directora del Centro de Estética y Salud Natural que lleva su nombre. Bien, ahora queremos mostrarte algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, para que podamos tomar conciencia de la lucha contra el tabaquismo y por qué es necesario dejar este vicio. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte en todo el mundo y se estima que mata a más de 8 millones de personas cada año. En los Estados Unidos, el tabaco es responsable de aproximadamente una de cada cinco muertes, lo que equivale a más de 480.000 muertes anuales. Fumar aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y muchas otras afecciones médicas. A pesar de los riesgos para la salud y los costos financieros, muchas personas se encuentran difícil dejar de fumar debido a la naturaleza altamente adictiva al tabaco. La auriculoterapia es una técnica que ha demostrado ser efectiva para ayudar a las personas a dejar de fumar y superar la adicción al tabaco. Si estás listo para dejar de fumar, mejorar tu salud y obtener más información sobre la auriculoterapia, haz clic en el enlace de la descripción del video y toma el control de tu vida hoy. Y como les prometimos, la última técnica con las semillas de las plantas en los puntos de acupuntura auricular. Las semillas de la planta de la bacaria se colocan en los puntos de acupuntura y se fijan con un pequeño adhesivo. Estas semillas ejercen presión sobre los puntos de acupuntura que estimulan el sistema nervioso para liberar endorfinas que ayudan a reducir los antojos de nicotina. Y hasta aquí llegamos con este video sobre la auriculoterapia para dejar de fumar. Espero que hayan encontrado este contenido valioso e informativo y que hayan aprendido más sobre cómo la auriculoterapia puede ayudar en la lucha contra el tabaquismo. Recuerden que, si están interesados en aprender más sobre auriculoterapia y cómo aplicarla de manera efectiva para dejar de fumar, les recomendamos que visiten el link de la descripción y el comentario fijado. Allí encontrarán información detallada sobre cómo funciona la auriculoterapia cómo aplicarla correctamente y cómo diseñar un plan personalizado para dejar de fumar con éxito. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.